Se acaba aquí, mi amor. Te hago por ti la culpa en tus labios fue lo que sentía. Por ti, las no se aquí, mi amor. Loco, ¡Hola, hola, qué qué muchitos, Bienvenidos una vez más al canal eh, Bueno, el día de hoy les voy a hacer un look para año nuevo, así que espero que así les guste Y bueno, antes de empezar con este tutorial, no olviden pasar aquí abajito a suscribirse al canal Para que así no se pierda ningún tutorial de maquillaje Así que bueno, ya no les hablo más y empecemos Primero vamos a empezar poniéndonos, pues, corrector o también puede ser este... ¡Uy! Este manchadito o puede ser también una base para sombras, primer para sombras. Ok, yo estoy poniendo un corrector cualquiera. Eh, van a estar sellando todo súper bien esto, para que así la sombra pues nos pigmente más y nos ayude a que pues no, no batallemos tanto en hacer pigmentar el tono que queramos. Entonces voy a estar colocando, voy a estar difuminándolo con una brochita. Estas que son para difuminar corrector y así Ok, niñas, voy a estar utilizando la paleta de Anastasia está aquí Y voy a estar utilizando la sombra marroncilla Esta de aquí Con una brocha, estas que son para difuminar La es la número 09 de Duker Ok, tiene un código escrito que es Kimochi, eh, Kimochi Bueno, entonces voy a estar colocando la sombra marroncilla aquí, niñas Ok, uy me olvidé de quitarle el exceso, ya la fregamos, ¡Ah! ya me morí muerta, ok bueno, <risa> vámonos aquí despacito con calma difuminar poco a poco, voy a tratarlo de no hacerlo como una bola, sino jalarlo todo para, para que um, afuera, ok? Entonces aplicamos un poquito más de producto Y hacemos lo mismo Despacito y difuminándolo hacia afuera De esta manera Así, bueno uh -huh, uh -huh. Este maquillaje pues va a ser uno elegante glam Para año nuevo, año viejo Bueno, da lo mismo, ¿verdad? Para iniciar el 2023 Todas perronas Ok, niñas. Bueno, entonces ahora voy a estar utilizando esta sombra de aquí. A ver, déjenme checar. así ah, Esta de aquí. Bueno, entonces ahí lo que vamos a hacer es colocar... Bueno, van a estar cogiendo una brocha para difuminar. Bueno, yo cogí esta porque está más o menos limpia. Y voy a estar difuminando en la parte de aquí encima, ¿ok? No tiene que la brocha ser igual a la mía. Solamente, pues, ni parecida. Pueden agarrarse una brocha que es para difuminar solamente. Ok, entonces voy a estar difuminando aquí para que el marrón intenso muy muy intenso se pierda ok no se preocupen si le pues le borraron porque lo pueden volver a pues a, a poner sombra oscurita ok la cosa es que no quede marcado tiene que ser más o menos que en esta zona se note un degrade bien perrón bien bonito más que nada eso ok así Listo, ahora sí regreso con mi brocha la oscurita Y voy a tratar de a subir el color sin colocar más sombra, ok eh, Ya con la pura brocha nomás Y sin apretar tanto, nomás un poquitín Bueno, entonces ahí nomás lo, lo ponen a difuminar Se toman su tiempo porque todo ocupa tiempo es que pues si sí, tienen que agarrar su tiempo Tranqui Entonces aquí al comiencito Voy a estar colocando una sombra Que es, bueno, que trae la paleta Es como media rosa, pero clarita Y bueno, tiene Sí, pues un poco rosa Quería un poco más blanco, pero bueno Bonito A la entradita nada más Porque aquí Vamos a colocar otro tono Más perrón, o sea, más este Más brillante Que se note más pero niñas, antes de poner los brillos y todo, pues me estaba olvidando el detalle de poner negrito aquí Vamos a hacer como un delineado pues en sombra Y esto va a ser un destaque muy bonito de nuestros ojos Aparte pues ya saben, eh, maquillajes que son todo ahumado, queda súper sexy Bueno yo lo miro así, los maquillajes que son así ahumados Se miran bien sexys en los ojos nos da una mirada así bien perrona. Entonces ahí con la brochita pequeñita sí van a tener que estar este, difuminando bien. Pues despacio, poco a poco para que le den el formato, ¿verdad? Más que nada la forma niñas. Voy a estar utilizando ahora este tono De aquí que es bien eh, Bien claro y bueno De la paleta de Anastasia ah, wow. <risas> De Anastasia también Y este tono lo vamos a estar colocando Pues aquí bien eh, Que les digo Bien aquí En esta dirección Vean así Ustedes tranquilas Y van a ver que va a quedar Bien bonito porque todavía falta el delineado perrusco. Que ahorita lo vamos a hacer. Ok, le meten aquí bien al, al tono pues medio rosa que pusimos porque para que se entremezclen y se miren más bonito y no como que muy marcados. Bueno, más o menos así, vean. Así. Bueno, entonces aquí regreso y voy a estar con mi delineador de plumón, ¿ok? Pueden utilizar unos líquidos si lo saben manejar Y pues no tiemblan mucho, porque a veces uno Ya saben Inconscientemente pues Lo hace temblar y ya fuimos Bueno, así vean en la parte de aquí lo vamos a dejar Ya que ahí vamos a colocar un poquito más de negro Para que se mire pues más bonito niñas Entonces vengo y hago aquí también Y vámonos a difuminar aquí Ok, en formato de bolita Pero eh, medio jaladito Pero medio en bolita No sé si me explico Ok, bueno y ahí ya quedaría pues más o menos así. Ok, niñas. Bueno, entonces vamos a agarrar una toallita desmaquillante. Y vámonos a limpiar ahora, ¿ok? Ahora sí con mucho cuidado porque si no... Si no lo fregamos. Ok. Entonces yo quiero limpiarlo. Así, ¿vean? O sea, no arriba, sino aquí abajo. Por eso traté de no hacer tan intensa la sombra para que se mirara de esta manera. Vean Ay no, pero realmente me encantó Ok niñas, ya me hice lo que es el rostro Bueno me falta hacer el contorno de la nariz Ya lo dejé más o menos así para difuminarlo nomás Y bueno, entonces ahora me voy a Solamente van a estar delineándose negro En la, En la línea de agua, ok, todo así Ya que este maquillaje Puede ser para noche, puede ser para día Y bueno, también Hasta lo pueden utilizar para una boda la verdad, pues sí quedaría bonito. Este maquillaje es eh, al estilo árabe niña, se podría decir, pues los maquillajes de allá, de Arabia Saudita, creo que. O oh, bueno, pues, y a mí me encanta pues su estilo, cómo se mira, los maquillajes súper bonitos, la mirada súper penetrante, ya saben. Y bueno, pues entonces este look es así. Entonces, ya una vez que hayan puesto la sombra ahí, eh, vamos a estar poniendo las pestañas postizas. Ok, niñas, bueno, entonces me voy a estar poniendo las pestañuzcas aquí. Así son de Beauty Kimochi. Las. Ay, eh, las. Las Shibuya. No, no, no, las Melon, que Las más dramáticas. Ahora voy a probar porque no sé si me voy a poner estas Que se miran muy dramáticos unas. Bueno, a mí me gusta, Quizás algunas no porque están muy intensas Las pestañas están muy grandes Pero eh, pueden ponerse las pestañas pues a gusto de cada una Bueno, yo creo que me pondré estas Bueno niñas, aquí van a hacerse su delineado Ok En el lagrimal, vean pues a mí no me quedan perfectos porque no tengo mucha práctica, pero espero que usted sí. Eh, bueno, pues ahí ya quedó más o menos. Para hacer, voy a hacerme un delineado aquí pequeño en color así, brillantito blanco. Y voy a estar cogiendo una brocha más pequeña para que se vea pues más bonito porque con esta brocha que trae aquí el aplicador es muy gruesa. Así que bueno, vamos a agarrar un poco. Y voy a estar aplicándolo aquí. Así vean. Ahora, niñas, van a estar pasando aquí un poquito de este, sombra brillante satinada o la misma sombra que pusieron aquí o un iluminador aquí abajito de lo que es lo donde pusimos el delineado claro brillante para que pues eh, se difumine un poquito y quede de esta manera. Vean, ya no se ve como tan marcado, pero sí se mira súper alumbrado. Entonces... Pues así ya sería. Ahora vamos a hacernos el contorno. Entonces nuestra carita de pescadito. Y pues a difuminar esto. Todo súper bien. Un poquito aquí pues en la papada. Para que no se nos vea mal. Y bueno. Así. Así. Y ya va quedando bonito Para el contorno ahora vamos a ponernos un poquito de sonría De eh, rubor para dar color a nuestra vida Y no vernos tan pues Tan pálidas Así eh, 01 opal Y voy a estar colocando un poquitín aquí en la puntita de la nariz Así Y otro poco aquí Bien. Luego lo difuminan todo súper bien Ahí Así Entonces ahora lo que voy a hacer es poner iluminador en los pómulos Ok, un poquitín aquí El iluminador pues que no sea tan intenso Si es lo van a usar pues para salir y así No puede quedar demasiado porque... Se va a mirar extraño, ¿ok? Queriendo no se mira extraño, ya sé que algunas dicen Ay, no, pero mientras más iluminador más bonito Pues no eh, Dependiendo cuánto se echen Así que solo chequen esa parte Aunque bueno, si es para tomarse fotos en su casa y grabar o no sé Pues ahí sí métanle bastante para que se note Listo este maquillaje va a ser para año nuevo, pues vamos a utilizar un labial rojo, así súper bonito, con este maquillaje, bueno, quedaría súper bien. Y también quedaría un nude, por si a alguna no le gusta el rojo, pero bueno, vamos a utilizar en esta ocasión el rojo. Ahí voy a estar utilizando este, este producto, este delineador de color pop. Y voy a estar delineándome. Uh, ahí me pasé ok así bueno entonces ahora le voy a, a, a bajar un poquito para que no se vea tan marcado ok el labial que voy a estar utilizando va a ser de um, Jaycee cosmetic niñas el número 12 de mayo bueno, se llama así, 12 de mayo. Pero encanta, pero cada vez que me pongo. Y huele rico, huele a, a chicle, a, a jereza, a, a chupetín de, de jereza. Mmm. Así que bueno mis chimonchitas y gemuchitas, este de aquí sería el final pues de este tutorial, el resultado sería este, espero que sí les haya gustado, a mí me súper encantó y si les gustó no olviden dejar sus deditos arriba, compartan este tutorial, de esa manera pues me apoyan muchísimo y si son nuevas y les gustó pues este look, no olviden pasar aquí abajito a suscribirse para que eh, YouTube les avise, Y va a decir Facebook, y también activen su campanita para que YouTube les avise porque si no, no avisa y pues si no se los van a perder. Así que bueno, ya no les hablo más y nos vemos hasta el próximo tutorial. Lo hago por ti, la culpa en tus labios fue lo que sentía. Lo hago por ti, las vibras no se acaban aquí, mi amor. Lo hago por ti, la culpa en tus labios fue lo que sentía. Lo hago por ti, las vibras no se acaban mi amor. Loco como apagado.